Amigas y amigos, colegas, después de las vacaciones estivales retomamos eh, nuestra serie sobre qué es la, la historia. El COVID sigue, nosotros también. Eh, hoy toca hablar de tendencias, aplicado naturalmente al campo de la, de la historiografía. Se puede decir tendencias, corrientes, movimientos, escuelas todo este tipo de denominaciones eh, sinónimas. ¿no? El marco teórico en el que trabajamos eh, todos estos temas historiográficos es el aportado por, la, por Thomas S. Kuhn a la historia de la ciencia, que permitió superar el neopositivismo de, de, de Popper y, y Tupcún justamente sitúa en la comunidad de especialistas el Centro de Gravedad de la Escritura de la Historia, ¿no? haciendo pues, la, de, de la verdad científica pues, una consecuencia de los consensos o disensos que se establecían en la comunidad de especialistas. Eh, decía que esto es nuestro marco teórico y, y que... En este episodio 8, vamos a centrar nuestra atención sobre las fracciones más activas de, de la comunidad de especialistas, siguiendo la terminología cuniana, de los, de, los de los historiadores. ¿no? Bien, ¿qué es una tendencia? Simplemente un colectivo de, de historiadores que cumplen, en el mejor de los casos, las cinco condiciones a las que voy a hacer eh, referencia, por lo menos aquellas lo, la, las cumplen aquellas tendencias vamos, que, que han sido más efectivas y más duraderas en el campo de, de la historia como disciplina académica. Lo primero de todo es la intradisciplinariedad. Es decir, se trata de que una tendencia es siempre, digamos. Eh, transversal, ¿no? es decir, respecto de las áreas académicas y las subdivisiones, subdivisiones eh, disciplinares que se establecen según la cronología sobre la que trabajaremos o, o según el tema sobre el que eh, trabajaremos. ¿no? Eh, bien, eh, la segunda condición es la el carácter internacional, que normalmente tienen las tendencias, tomamos como modelo naturalmente las, las grandes eh, tendencias, y que también podemos decir algo parecido en el ámbito nacional. En este, eh, en este curso lo haremos con, la, con las últimas tendencias en la historiografía española, pero añadimos también de que eh, las tendencias nacionales están muy relacionadas con las tendencias generales, o dicho de otra manera, las tendencias generales de nuestra disciplina a lo largo del siglo y medio que, que existimos como, como ciencia histórica, pues adquieren una concreción según la zona geográfica, según cada país, eh, relativamente eh, diferente o incluso en algún caso eh, muy diferente. En todo caso, estamos hablando de la internacionalidad de las, de, las, de las tendencias historiográficas que tomamos como modelo y que, y que nos lleva pues, a establecer esta, esta clasificación de caracteres que han tenido o que tienen las tendencias historiográficas en el siglo pasado, mejor dicho, desde el siglo XIX hasta, hasta hoy en día. Bueno, además de ser intradisciplinares, de ser internacionales, pues suelen tener líderes, referentes, medio de expresión es fundamental, normalmente una revista académica, las revistas académicas han nucleado, en los casos más, eh, Evidentes son anales y pasan presen, han nucleado pues, eh, tendencias historiográficas que fueron muy importantes en el, en el siglo pasado. Hoy en día, ese papel que jugaron las revistas en papel, permítaseme, eh, la, permítaseme la, la redundancia, lo juegan naturalmente páginas web y redes, al menos ese es el caso de, de historia a, a debate. ¿no? Entonces, tenemos estas cinco condiciones, me falta la quinta, es hablar de que hay una tendencia historiográfica cuando hay una propuesta o una especie de programa, si queréis, a, asimilando la tendencia historiográfica a, a las tendencias en el ámbito civil o, o político. ¿no? Eso es muy importante, ¿no? no se trata, por tanto, de, de, de una corriente, de, en este caso, de historiadores eh, eh, seguramente pues especializados en tal o cual tema o cronología, sino se trata de una corriente de historiadores que, que tiene como fundamento una serie de planteamientos de tipo metodológico, historiográfico, teórico, etcétera, que los distinguen del resto de la, de la comunidad de, de historiadores. Este es muy importante de que haya una propuesta general, más o menos explícita, sobre el oficio historiador y escritura de la historia para poder decir que estamos ante una tendencia historiográfica. Sobra decir que los modelos a los que, que tomamos como referencia para definir lo que es una tendencia, pues son el positivismo de, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX y eh, la escuela de anales y, y el marxismo historiográfico ya en el siglo eh, XX. Por lo tanto, con esto contestamos a la pregunta de qué es una tendencia. Ahora habría que decir algo sobre qué, qué es lo que no es una, una, una tendencia. Y desde luego no es una compartimentación académica, eh, es decir, no se debe confundir eh, una tendencia con una especialidad eh, eh, historiográfica, cronológica o temática, simplemente porque va más allá, es una propuesta general para eh, ejercer nuestra, nuestra profesión que, que eh, trasciende eh, la, la pura especialización a, académica. ¿no? Tampoco podemos decir que, que es una tendencia, una línea de investigación, por muy novedosa que sea, ¿no? eh, porque... Insisto, se trata de propuestas generales eh, que al, al conjunto de los historiadores más que innovaciones concretas o investigaciones concretas o compartimentos académicos eh, concretos, lo cual no quiere decir que no exista una interrelación normalmente entre tendencias generales de, de nuestra disciplina y determinada especialización a, académica eh, eh, que puede tener también una, una forma, pues eso, de, eh, parecida o parcialmente con las tendencias en cuanto a tener referentes, medios de expresión, etc pero insisto que es muy importante para hablar de una, de una tendencia que no confundamos, una tendencia de carácter, digamos, metodológico, historiográfico, eh, teórico, relación con la sociedad, con una especialización eh, académica o con un departamento académico, porque entonces eh, estaríamos, en fin, llevando, eh, aquí se dice, eh, metiendo el barco eh, eh, entre las piedras aquí en, en Galicia. ¿no? Supongo que en otros sitios eh, también. ¿no? Bien, eh, estamos concretando eh, en, esta, eh, en, esta, en este episodio lo que dijimos en, en, el en, el, en el número 3 sobre historiografía. Es decir, cuando hablábamos de historiografía de tendencias eh, decíamos que es una manera de hacer eh, historiografía eh, que, que a la que hemos dedicado por lo menos desde el siglo pasado una atención relevante aunque nosotros proponemos ir más allá y trabajar para, sobre el conjunto de la comunidad de, de historiadores para hacer eh, historiografía de, de paradigmas ¿no? de manera que tendríamos que, para entender, por ejemplo, el paradigma común de los historiadores de, del siglo XX, que, o, o lo que se llaman las nuevas historias en el siglo XX, hablar de la alianza entre análisis y marxismo, etc. ¿no? Pero bueno, hoy, ahora estamos hablando de las escuelas y de, la, y, de las, y de las tendencias. Hay que añadir, dentro de esta historiografía de paradigmas, a, a la que hoy estamos eh, dedicando toda nuestra atención, que que las tendencias como todo fenómeno vivo y como todo fenómeno intelectualmente y académicamente vivo pues nacen, eh, se desarrollan y, y mueren, esto es muy importante, no hay tendencias eh, eternas como no lo hay nada salvo desde un punto de vista religioso en el mundo que nos movemos, tampoco en el mundo intelectual y académico en el que nos movemos. Podemos distinguir en todo caso, tres tipos de tendencias. A la que prestamos más atención, que son las tendencias activas. Después hay un segundo tipo de tendencias eh, menos organizadas, latentes, encubiertas, eh, pasivas. Le toca a, al historiógrafo pues, descubrirlas y sacarlas a, a la luz. Suelen ser eh, importantes también. Y en tercer lugar, también podemos hablar de tendencias integradas, es decir, ya no serían tanto tendencias ni activas ni latentes, sino residuos o consecuencias de tendencias pasadas que después pasan a, a formar parte o bien del consenso general de la comunidad de historiadores a, a, a, o bien de los paradigmas concretos de determinada tendencia posterior. Eso pasó con el positivismo en un momento determinado respecto a la revolución historiográfica del siglo XX. ¿no? Bien, hay que aclarar también que hay historiografía del tiempo pasado y historiografía del tiempo presente. Por lo tanto, hay tendencias historiográficas del pasado y tendencias historiográficas del, del, del presente. ¿no? Con lo cual, debemos podemos hablar, en el segundo caso, de una historiografía inmediata que por lo regular pasa bastante desapercibida. En el siglo XXI estamos en un tiempo en el que los que hacemos historiografía de paradigmas tenemos que sacar a la luz la en primer lugar, para entender la evolución del conjunto de la disciplina, las tendencias historiográficas verdaderamente actuales. Bueno, yo he dado muchos años la asignatura en la Universidad de Santiago de Compostela de tendencias historiográficas eh, actuales aquí en España. Y, y no encontré un solo manual eh, que, que no confundiera las tendencias historiográficas actuales con las tendencias del siglo XX, anales, marxismo, etc. Y eso es una, claro, es una deficiencia de análisis, ¿no? Y una deficiencia de, también conceptual, eh, porque, eh, claro, seguimos llamando actual a las tendencias ya pasadas, ¿no? Que tenemos que estudiar, y además tenemos que estudiar en primer término, empezando por el propio positivismo, que, que, que, situ, que, que nos sitúa en los orígenes de, de la historia eh, como ciencia. Pero bueno, en fin, no quiero entrar en este tema de las tendencias historiográficas realmente actuales de, hacer, de la necesidad de hacer una historiografía inmediata porque lo vamos a ver con todo detalle en el próximo episodio sobre tendencias eh, hoy también eh, tenemos que, que insistir como lo venimos haciendo desde el comienzo de esta, de esta serie de, de vídeos y de podcast de que la historiografía no evoluciona o no se organiza en vacío, en el vacío, sino en un contexto histórico. Por lo tanto, nos vamos a encontrar y en los próximos episodios pues, haremos primero una visión del conjunto y pues, iremos tendencia a tendencia estudiándolas y nos vamos a encontrar eh, que es muy usual que, que las nuevas tendencias historiográficas guarden relación con algún movimiento político o, o, o social emergente, los que en cada momento eh, surgen, pues suelen tener una influencia en el medio académico, en el medio de los historiadores y suelen tener algo que ver eh, con los cambios historiográficos más profundos. En este caso, pues, la, el, la, pues el fin de unas tendencias. Sus, por otras o, o cambios internos dentro de una tendencia de, de, de larga, de larga, de larga dura, duración, ¿no? eso es muy importante y también dejar claro que una historiografía eh, bien de estemos hablando de un ámbito temático de un ámbito geográfico nacional sin tendencias pues es un síntoma, digamos, de estancamiento, es decir, eh, necesitamos tendencias y debates para que la disciplina avance. Si, es, si, es, si eso no es así, eh, simplemente se, se produce eh, cierta, cierta parálisis y, y, y, y, por, y, y entramos en, en una fase de rendimiento decreciente de la, de la investigación. Clio no lo quiera, naturalmente, con todo hay positivistas del ayer y algunos también del, del presente que, que todavía nos quieren convencer de que existe un pensamiento único, historiográfico eh, cosa que evidentemente es negar la, la, la realidad eh, pasada y sobre todo la, la realidad presente donde en gran medida pues, la, nuestra disciplina en el ámbito nacional e inter, internacional pues, goza de, de, de una viveza y, y, y un dinamismo en fin, que, no, que no ha cedido desde desde, desde el siglo pasado y, digamos, desde finales del siglo XIX, que es cuando podemos hablar de la historia como una disciplina, como una disciplina eh, profesional. Bien, eh, con estas buenas intenciones y buenos propósitos y el optimismo histórico eh, que nos caracteriza, eh, el buen rollo, como decimos aquí en España, que uno tiene cuando después de unas vacaciones disfrutadas volvemos al tajo de hacer historia, en este caso concreto de hacer historiografía. Nada más, para saber más sobre este concepto de, de tendencia eh, recomiendo eh, los vídeos de mi seminario la, eh, la sociabilidad académica en la era global. Eh, hay dos versiones un, de, de este seminario en vídeo eh, una en, en, en el canal de vídeo Historia Debate, otra en mi canal de vídeo eh, personal, una es del año 2011 y otra del año 2014. Insisto, para saber más, acudir a estos vídeos y nada más. Hasta la próxima semana y muchas gracias.